Visto camina por las vías del tren, abandonado ríe. Se puso un sol atrás para secar. El sauce que lloré eh, eh. Oh, Olores verdes que saben volver atrás Cuerdos le traerá y en la vieja estación una paloma fue la que le hizo ver Le hizo ver cómo mirar atrás, le hizo ver cómo gritarle al viento, le hizo ver cómo soñar, soñar, soñar. Por las vías del tren Abandonado riel Se puso un sol atrás Para secar Esa cosa que lloré, que lloré Le hizo ver cómo mirar atrás, le hizo ver cómo gritarle al viento, le hizo ver cómo soñar, soñar, soñar, le hizo ver cómo olvidar el tiempo, le hizo ver cómo mirar atrás, le hizo ver cómo gritarle al viento, le hizo ver cómo soñar, soñar.